Hola amigos, bienvenidos a 5 a 8, el taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos lo permiten. Hace poco terminé de leer un libro de los editores de la revista Carpintería Popular, Popular Woodworking, eh, llamado El Taller Práctico, de Practical Workshop. Me pareció interesante en algunas cosas, se notó muy reciclado, pondría como 3 de 5 estrellas, pero... Encontré algunas cosas chéveres para el taller. Entre otras, un artículo de Christopher Schwartz en que insiste en la importancia de mantener cepillada la tapa del banco. Yo hace rato tengo en mi tarea de pendientes del taller, en mi lista de pendientes del taller, cepillar la tapa de este banco. Eh, que ya tiene un poco más de cinco años sin cepillar. Y me da un poco de pereza. Pero en ese artículo, Schwartz insiste en que... Esta es una tarea que no debe tomar normalmente más de 35 o 45 minutos. Vamos a ver cuánto me demoro, eso me animó. Es, ¿Qué necesitamos para aplanar la tapa del banco? ¿Y por qué es importante? Es, es importante porque es una superficie de referencia. Entonces, si uno está cepillando una tabla y la tabla le bambolea, pues es mucho más difícil. Y para armar algo, por ejemplo, si quiero armar una silla acá o un butaco... Y saber si está bien, pues esta es una superficie de referencia importante. Y es mucho más fácil trabajar sobre un banco eh, plano. Yo uso mucho de superficie de referencia la sierra. Pero eso no quita que el banco sea importante tenerlo así. Voy a usar estos dos palos. No tengo dos winding sticks, les dicen en inglés. Si ustedes saben el nombre en español, cuéntenme ahí en los comentarios. No tengo dos palos así, eh, bonitos. Eh, como los pequeños del tamaño del banco. Así que cobré, corté dos pedazos de triplex eh, paralelos. Para poder usarlos. Esa es la primera tarea. Ver cómo está. Entonces voy a empezar por poner uno aquí en una esquina. Poner el otro acá. Y mirar. Ahí hay que mirar. Este. Y ver. Si está paralelo con el que está allá. Yo estoy viendo que sí. O sea, esto se mantiene... Paralelo, pero veo que tiene unos huequitos aquí a los lados. O sea, bambolea un poquito así. Eso quiere decir que aquí tiene una cresta. Aquí le ha pasado un poquito de cepillo. Hace un par de días que pasé por acá y me dio curiosidad. Y si sí, eso es lo que veo. Está paralelo. Aquí está un poquito alto. Del lado de allá. Voy a marcar eso aquí con mi Charpie. Aquí está un poquito alto acá. Esto todo es en el centro. Era un charpie más grueso por acá y acá en el centro vamos a ver allá Ahí la sigo viendo un poquito más alta del lado derecho o sea que sigue estando un poquito más alto acá y por último ahí ya están muy cerquita, están paralelas ahora voy a usar el mismo palito como una recta para mirar qué tan recto está ya vi que tiene una cresta en el centro Entonces lo pongo así, puedo ponerle un poquito angulado y ahí veo desde acá realmente es todo esto ah, y aquí cambia aquí está recto y aquí están un poquito las esquinas y hay un poquito de concavidad. La madera se mueve. Se mueve con el tiempo, se mueve con la humedad. Esta era madera que llevaba secando bastante cuando hice el banco. Pero igual hay cambios de humedad. Y ahí pues la madera se mueve. Vamos a ver cuánto me toma. Ya habiendo hecho esto. Lo que sigue es. Voy a arrancar con el cepillo grande. El número 6. No es el más largo que tengo, pero es el que tiene la hoja más curva y que me permite así sacar un poco más la cuchilla. Está recién afilado, esto es zapán, es una madera bien dura, en parte por eso también me da un poquito de pereza. Vamos a ver cómo se comporta. Para empezar voy a cepillar eh, en contra de la beta, es decir, a través así, eh, a través de la beta, perdón, no en contra eh, pues la beta está así, la madera está ubicada de esta manera, voy a cepillar así para evitar que se me rasgue aquí en las esquinas primero, voy a pasarle mi cepillo conejito rápidamente para hacerle una un biselito aquí de 45 grados que no se me rompa al salir Vamos a ver cuánto me demoro, Voy a empezar así, la vez del hilo. Sí. Bueno, ahí va una primera pasada que ya me empieza a mostrar que tenía razón cuando lo con lo que con los palitos, pues por supuesto y se ve un poco como estaba aquí empecé a cortar muy agresivamente está muy bien afilado el cepillo pero era de pronto un poco demasiado duro de empujar y arriesgado también cortar tanto porque me puedo pasar mucho fácilmente Entonces pues aquí ya ajusté el cepillo para un corte un poquito menos agresivo y se ve entonces aquí en el centro estoy quitando mucha más madera aquí menos aquí en las esquinas aquí estaba mucho más parejo y aquí está mucho más curvado aquí al final a este lado tengo que quitarle un poco más que es donde está alto según veía yo por allá pues le estoy quitando un poco más que acá y aquí estas esquinas la madera pierde humedad más pues, por los bordes obviamente entonces aquí está un poco más curvado combado me voy a devolver, dándole hacia el otro lado. Aquí tengo que tener cuidado de no dejar de darle una buena pasada. Este banco pesa, pero no lo puede empujar. Una buena pasada a los bordes. que A veces el centro queda mejor cepillado que los bordes. afilada el cepillo, lo voy a dar una, espero, última pasada. Eh, el proceso de 30 minutos, obviamente, el experto Christopher Schwartz, eh, se demora menos cepillando, pero yo supongo, eh, se tornó en una cosa como de dos horas, tal vez, pero bueno, vamos a ver qué tal. Esta última pasada en el cepillo recién afilado de nuevo. El zapato fideante se come el filo de una manera increíble. El proceso finalmente no tomó los 40 minutos que propone Christopher Schwartz en su artículo. Tomó algo más cercano a las 3 horas, pero creo que valió la pena. Luego lo rematé con una, un par de capas de aceite de linaza. Y se siente la diferencia al trabajar en el banco. Así que les recomiendo hacerlo cada cuantos años ustedes lo determinarán según la superficie de su banco. Si les pareció interesante, entonces pónganle un me gusta al video, suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima. Gracias.